Eh, ¿Qué le pareció ayer la cantidad de gente? Es me, impresionó, ¿no? me, o sea, impresionó, me impresionó. Y me Y me dolió esta mañana, cuando lo conversábamos con Shamir, ver los estadios acá, como, como al Tigre, ¿no es cierto? Al o sea, equipo que ganándole a un equipo accesible se hacía puntero. No fue la gente a apoyarlo. No, no, pero es que el Tigre no juega nada, al margen. No, pues, pero ¿acaso uno es hincha solo cuando pero, el equipo juega pero, bien? Pero no, no importa que juegue mal. Sí. O sea, no importa que, que, que, que si yo no vaya puntero, porque juegue bien, que le metan ganas. No sé. Tom, tom, tom. Es que lo que pasa es eso. que cuando es Lo ya... que pasa es que sí. aquí la yesquera ya llegó al tamaño... ¿Tú crees que es ese sí, tema? Sí, sí, sí, hay un problema de plata que Hoy en día no hay dinero, con todo respeto, sin ofender a nadie. O sea, tú antes ibas al estadio, que, qué sé yo, te gastabas 10 pesos porque 10 pesos valía la curva. En Santa Cruz la misma curva costaba 50. Y nadie dice nada. Aquí somos toda una manga de tacaños. Andamos pidiendo el cambio, pagás tres pesos en el micro y si no te dan los 40 a la C, le querés reventar la llanta al tipo de, del minibús O sea, es otra cultura, lamentablemente. Ustedes son unos tacaños, así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, le suben un poquito las entradas, le suben las entradas a los partidos aquí en La Paz y la gente no va directamente. Bolívar fue el inventor de los partidos clase A, tres clase A. Entonces empezó a subir los partidos. Ya. Bolívar es el que vende más caro el abono. Uh -huh. y tiene una muy buena cantidad de socios Bolívar debe andar por los 8.000 abonos vendidos o 10.000 yo no creo que pasa de los 1.500 en su momento con Curry y con la familia Salinas se vendieron hasta 10.000 abonos uh -huh. la gente compraba, costaba estaba dólares ahora no vale, si bien, vale mucho más entonces el problema pasa aquí que la gente está caña. allá en Santa Cruz no, es una fiesta ir al clásico entonces te pagan 100 pesos 250 la, la, la tribuna Dice que la entrada más barata era 60 bolivianos. 60, bolivianos. No sabía, no. 60 la Tenés más que barata. sumar 60 pesos la entrada, más en Santa Cruz el taxi es terrible. Carísimo. Carísimo. Sí. Todo es caro allá. Sí. Te cobran 10 pesos por anillo. Calcula. Ya. Hasta el quinto anillo, imagínate. Claro. Pero hay que estarlo parando y diciéndole cuánto más o menos me vas a cobrar por la carrera. Claro, Ponerle entonces, <risa> echarle <risa> pluma, te pongo la entrada más barata, son sí. 60. El taxi y de vuelta serán otros 30, 40 pesos. Sí. Ahí nomás ya te pusiste 100. Sí, pero y no va solo. No pues. Porque va la mujer, tiene los Ay, chicos. Y te es coman, una tomas fiesta, un refresco, te sí, comes algo. Un, una, una panza rebozada, claro. esa vale 25 ¿Te estás, lucas. ¿Te estás tostando 100 dólares con tu familia, de dos? Eh, Pone 500 pesos. 500. Pero son 500 pesos. Pero la gente guarda eso. Así como el, el cruceño, lo no le quiero decir que algunos se enojan. El cruceño guarda durante todo el año para pagar la cuota de carnaval, que son 1.500, 2.000 dólares, el más michi, el más yesca, lo mismo hace para esto. Entonces, ese es el tema. Aquí la gente ahorra, pero es para chupar. ¿eh? O para hacer un edificio. Allí también hace edificio. Pero la gente se divierte más. Fíjate en los locales nocturnos en Santa Cruz. Los locales de comida están repletos, gringo. ¿sí? ¿Eh? Hay que pedir turno ahora en los locales al estilo americano. En Santa Cruz. Para ir a cenar a un buen local tenés que pedir turno. Entonces, ese es el reflejo de una sociedad, no, no, si será, sí será consumista o no, pero que le gusta ir al estadio y le gusta gastarse sus pesos. Ahora, Juan, esta mañana justamente lo charlábamos un poquito con el Xavier, yo recuerdo, Juan, y tú lo debes tener presente también, no sé si ya estabas acá por La Paz años. 78, 79 Como no, trabajaba en el diario pero, Trabajaba no, con Juan Carlos Costa en te, Pratel ¿Te acuerdas cómo terminaba el estadio Hernando Siles? ¿Te acuerdas que había gente sentada en las gradas? Sí, señor sentada colgando con los pies para abajo en la, en la, la bandeja alta Más Y lloviera cinco, o tronara la gente pura, iba igual Eso era, era, no significaba nada Más de 50.000 personas que reventaban el estadio Hernando Siles Oiga, se jugaba clásico, ¿te acuerdas? Sí. Que se jugaba eh, Jugaba Strongest Bolívar sí. Amistosos Así al es. mejor de cinco Hicieron, exactamente claro. eso me acordaba esta mañana Cuando el famoso estaba superclásico. Flores Morelli, ¿te acordás? Claro, claro, claro Cuando se hizo el famoso superclásico sí. Que ellos obviamente lo armaban para jugar cinco partidos Y en el quinto partido era imposible Encontrar una entrada dos días antes del, del juego sí. Y era amistoso pero, sí, ahora, 60 40 repartían, ¿se acuerdan? Mira la gente, los alrededores a las 4 de la tarde No entraba, pero ya no había una sola entrada en sí. fin. Mira desde temprano la gente yendo Horas antes del partido Es decir... Una, una devoción, un una apoyo, una lealtad por tu equipo, realmente impresionante. Además, equipos que están disputando, sé qué. Sexto lugar. Blooming, viejo, Blooming está, no sé, puesto 9, 10, qué sé yo. Entonces, realmente. Sexto es... lugar, está, sexto, séptimo. Oriente está sexto. Y Blooming, séptimo. Ahí pegado, ¿no? Eh, ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en, la, en La Paz, Juan, con esto? ¿Por qué en los 80s, digamos? hubo esta, esta explosión de gente en la cancha y hoy no, no los mueves con nada el 12 de octubre es el clásico paseño que creo que sí. cae entre semana será un momento en el que podamos demostrar yo creo si... que debería estar lleno pero imagínate los dos están punteros sí. se juega ahí se va a definir el campeonato Capaz... exactamente porque Olway como estábamos hablando Olway tiene que ganarle a Bolívar arriba y tiene que ganarle Strongest y esperar que estos empaten bueno ya empató Bolívar que le cayó del cielo cierto ya entonces tiene dos puntos menos Always ganó, por obra y gracia, del de espíritu. No, Riquelme metió el gol. No, no, jugó muy bien. Yo nunca lo he visto jugar al pirata ese, así como jugó. De verdad. Como pirata, no le digas así a Riquelme. Jugadorazo, figura, figurazo. Hermano, está todo el año, ya tiene dos años, y resulta que recién se le ocurre volver a jugar. Pero está bien, pues así somos los goleadores. No, no, los sinvergüenza, que aparecen de vez en cuando. Yo, yo no creo que usted esté en esa categoría. No, pero los goleadores somos así. Aparecemos cuando tenemos que aparecer. Es que el tipo no es goleador, hermano. ¿Cómo que no? con Bolívar salió campeón, el... hizo tres goles. ¿Quién es el goleador del torneo? Pero, ¿quién? <ríe> Ahora, pues. pues bueno, ¿qué? pues, estamos hablando de hoy. Menos mal que es hoy, no mañana, dijo un glorioso filósofo. Mira, que pasó eh, por acá. qué sé yo, este equipo lo tenía metido en el arco a, a, a Orway. Y a Godoy se le ocurrió sacar los dos delanteros. Es un capo Está bien No digo nada ¿Qué habrá visto? Eh, algo que no vio no nadie Seguro Pero Está bien Oye, qué o sea, bueno esto? Esta es la ayuda esto. divina que recibe la institución Y es positivo Me quedo con esto ¿Tiene sonido propio esto? Tiene, dale Dale sonido propio Por oh, Dios, qué locura Qué fiesta, madre mía ah, Es delirante Lo habíamos dicho, por la emoción, por la gente, es la que congrega más, ¿no? Es una emoción fantástica. Así le gustó transmitir partidos. ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es una igual... cosa de transmitir ¿eh? con un estadio vacío y la otra es transmitir con esto. Con esto te dan ganas. Si no te calentás con un partido de este, sos un muerto. Claro, no existe. No existe. Como, ¿no? O sea, si vos seguís relatando, eh, eh, eh, sos un muerto, te tenés que retirar. Esto te, te, te motiva esto es normal en la Argentina. Sí, seguro, seguro. Seguro. Eh, en Avellaneda va a jugar Racing con Independiente. Ah, hay un periodista, Domán que es el nuevo presidente sí, de, de Independiente. Sí, Fabricio Doman, ¿no? Periodista, sí, pre sí. presidente Independiente. Uh -huh. Se ¿Qué? acabó, dice, la mafia de, de los camioneros. Fa Fabián Domán, ¿no? Fabián Domán. O sea, salieron los, los... Se fueron. Los que manejaron durante tantísimo tiempo. El no, no. Eh, eh, eh, dice que así debía ser en todas partes. O sea, allá... El, ...manejan dos gestiones y se tienen que ir... ...después pueden volver... ...claro... ...ahora les ganó... ...bien, a ver Qué cómo bien. lo hacen ¿no?... ...ojalá Dios quiera... Ah. ...sí y, pero e independ... ya hay mucha plata... ...el Independiente mucho viene recuperando ¿no?... ...se lo puso de técnico a Falcioni ¿no?... ...así que tiene alguna tiene chance... ...qué bárbaro... Chévere. Es impresionante... Da, ...da... ...da... cierta envidia ¿no?... Hombre, no... Sí, te envidia, ver eso, y no sé si tienen los estadios de acá, ¿no? El estadio de acá. Sí, vamos, vamos mostrándoles sí, los estadios. Vamos a ir mostrando, ¿sí? Eso es, te dan ganas de ponerte a llorar. Sí, sí. A ver si. Por favor, pinche director, que no lo mismo que tener un director pinche, ¿no? <risa> <risa> Mira, ahí va Bolívar, unas ganas que tiene, pero para ir a la disco estos vagos son capos. Bueno, esto fue el sábado en la noche, ¿no? Sí, señor. El sábado de la noche pues, se fueron a, a bailar. Ajá. Por ahí tengo un par de fotos, ya te las muestro. Pues, ¿Sí? Claro. Yo ¿Eh? no hablo por hablar. ¿En serio? ¿Pero ¿En serio? ¿Por qué tengo que mentirle yo a usted? A ver, quiero ver eso. Dígale ¿Ah? al productor la foto que le mandé que me la saque, por favor. Ahí está. Así jugaba Independiente con Bolívar. Claro, este es un resumen del partido, no del estadio. Ahí mira, está. Mira, mira, mira. La curva de Bolívar... No, es la curva de eh. No, perdón, la curva de Bolívar. Ya me estoy La norte, chispando. sí, a la, la norte, la general sí. y la es sur, que está vacía, obviamente. Vacío, no hay nadie ahí. ¿Y unos cuantos en preferencia? sí. Mire usted. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? ¿Cuánto? ¿Cinco mil? ¿Diez no, mil? Póngale, ya, ocho ¿Diez? Ocho, ocho. diez, ocho. Pero gente que no paga, porque son, es gente que tiene el carnet del club. Ojo que juega el puntero. Juega el puntero, con uno que anda mal, cierto. Pero que se suponía que es fácil, es para ir al deleite. Es para ir a deleitarse se claro, ve a a La goleada, goleada que le va a dar, el baile que le va a dar, una cosa así, ¿no? Sí. Una a cosa ver. así. Es increíble la poca cantidad de espectadores que hay. Y Bolívar juega mal, no juega bien. Sí, bien, hemos visto la, la tribuna, que era la idea, ¿no es cierto? Sí. Podemos ir al otro partido, al de ayer, al de ayer, donde jugaba después su, del traspié de Bolívar, el empate de Bolívar. El Tigre tenía la chance de ganando ser puntero, o sea, estaban yendo a apoyar al eventual puntero. Van a ver enseguidita, hay una panorámica, una, un paneo. ...donde se logra apreciar... ...justamente, bueno, aquí está la, la barra, ¿no es cierto? Que estos chicos no fallan... ...están en la curva sur... ...pero enseguida nomás van a ver ustedes... ...hay un, sí. hay un paneo que hace la, la cámara... ...creo que nos vamos a preocupar de eso ahora... ...de hacer paneo... ...para ver cuánta gente más o menos sí, hay... ...una pena, una pena... ...mire, mire, mire... ...no hay nadie... Mirá vos. ...y eso que era el día del hincha tirado ...que aquí llegan a cuántos... ...dos mil, tres mil... ...con suerte... Qué increíble. Increíble, ¿no? Impresionante. La poca cantidad de espectadores. Habrán sacado para pagarlos a los, pagarles a los árbitros el alquiler no, del Estado. El tipo tiene un millón y medio de dólares que cobró el otro día, yo creo que le debe alcanzar, ¿no? Y te voy a contar ya la casa del Casa Brava contra los seis presidentes de la institución. Ahí va, Diez Trongues. Es realmente una pena, ¿no? Sí. Bueno, Pero, el nuevo bueno. puntero del campeonato que definitivamente no tuvo el respaldo de su... Ella hace rato que no lo tiene el respaldo. ¿Eh? La gente decía que era porque no lo quería al ilegal. Ahora entonces no lo quieren al Barra Brava. Porque la gente igual no va. Tremendo. Complicado. Tú decías que tienes algo ahí de... Sí. Eh, vamos a la convocatoria de auditoría. Eh, estas son las convocatorias de autoría del Club de strong es Ah, no, no, no. Espera, primero yo te ofrecí las fotos ¿no?, del Bolívar. Sí, sí. Mira, estas son las fotos de una discoteca famosa aquí en La Paz, es la doble... La W. Yo no la conozco, la verdad. ¿W? Sí. Es, Espera, que la voy a buscar. En... Eh, terminado el partido, eh, ahí está la discoteca, es una foto de abajo. Pero luego los muchachos me han mandado la foto de arriba para que tú te des cuenta quiénes son... Ahí se los ve. Ahí se los ve. Ahí hay dos. Ya ¿Quiénes son ellos? ¿Jugadores de Bolívar? Jugadores de Bolívar. ¿Tú los conoces? Te pregunto. ¿Quiénes son? Pues no, la verdad es que no. No, no, no se no tiene los, que tirar la piscina usted. ¿no? no los ubico bien. No, no. Hombre cobarde no en entra palacio, vamos. A, a ver, ¿quiénes son? No, la verdad es que no veo bien. No veo. Es, eh, a ver, háganle un plano. ¿un, ¿Chico? ¿Puede ser el del centro? Sí, esquina? señor. Está ¿Este es con, uno? El, con el canguro en la cabeza. Sí, sí. Con la capucha. Hecho al escondido. Ajá. No, pero este es el zaguero central. ¿O es el.? Es el centro delantero. Este es chico. Chico da pues, Silva. Pues el otro, el grandote. No, no, el grandote, ese, ese tiene mujeres, se duerme temprano. ¿Eh? ¿Y el de al lado? El que tiene agarrándose la cabeza. tan tristes los muchachos, ¿no? Ese que está al lado, ese es Bejarano. dicen. No me consta porque no lo alcanzó a ver bien. Pero estos andan enyuntados, toman café, viven juntos. Ajá. ¿Te puedes dar cuenta? O sea. Yo no estoy en contra de que hagan de vida lo que les dé la gana. Pero acababan de perder dos puntos que puede ser que pierdan el título. Antes contenta a tu casa si quieres chupar. ¿Eh? La gente los ve y siente repudio por ellos. O sea, ¿qué festejan estos? Dice la gente. Claro. ¿O no? Totalmente. Pues antes, antes chupaban más, pero chupaban más tranquilo. No se notaba, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Complicado. Ahí está. ¿Discoteca? ¿Cómo se llama la discoteca? W, W, que se llama? W, W, algo así se llama. Es que la verdad es que no sé. Claro, nosotros no somos, pues, habitués de esos espacios. Entonces, sí, ¿no? además que... ¿sí? Si me dijeras, por ejemplo, Jean Canu ahí... Ya ya. Voy a eh, ¡Por favor! Ahora voy a decir que usted cantaba ahí, que nunca no, fue... No, ¿Ah? no, era niño, pasaba por ahí, de camino, camino del kinder. Ahí la 20 de octubre. El la 20 de octubre, pues, ¿no? ¿La de aquí la, arriba? Sí, sí. La, Estaba Yancarón, Arriel Eslato. Después hicieron la oficina. Uy, después hicieron. ¿Te acordás? Toda la zona roja esa. <coughs> Tremendo. Cuidado que se hago que sí, estoy poniendo nervioso. <risa> Vamos con la conv convocatoria auditoría del cuadro de Díaz Strong. Esa es la convocatoria de auditorías. Ahí está. Fíjese usted, dice el director del Club de stronges, presidido por el. Uh -huh. Efectúa la presente convocatoria. Uh -huh. El mismo comprende entre el 1 de enero y el 31 de julio, misma que se realizará conforme al detalle. Convocatoria 25 de septiembre hasta el 7 de octubre. Apertura de propuestas, elevación, firma del contrato, 17, inicio de auditoría, 18. Todas las firmas interesadas eh, podrán recabar lo, lo que es propio, ¿no? El barra brava va atrás los, los presidentes. Aquí hay un tema en esta auditoría. Eh, mismos dirigentes del club han dicho que Crespo habría manejado 10 millones de dólares entre copas internacionales e ingresos propios. Uh -huh. Sobre esos 10 millones van. Complicado. Si, si está la cosa bien, no creo que haya drama. Porque yo recuerdo. Una conferencia de prensa a la que convocó el señor Crespo, yeah. donde estuvo uno de tus periodistas. Sí, se fue con nosotros. Cuando quiso abrir las carpetas, sí, sí. etc. No, abrió las carpetas y después las guardó. Lo, pero lo pararon. Como la suya. Le dijeron, señor, tranquilo. Sí, sí. Primero dijo, vaya, vea las carpetas, ahí está todo. Fue el periodista a mirar las carpetas y lo sacaron tostando. Esas carpetas, cuando hubo el cambio de mando, nunca las encontraron. No hay. El obvio, y otro presidente que llegó con folder, con 40 folders y se lo llevó los folders igual. De los escritores, se lo llevó. de 60 a 60 Entonces, sí. es va, más de lo mismo. ¿Va a llegar a buen puerto esta auditoría que se está lanzando? Ojalá si la hace bien y no se presta para extorsionar gente, anda bien. Porque es una empresa la que la va a hacer. Pero, pero la empresa te va a dar que, a ti los resultados. Es, pero lógico. Yo ¿qué soy qué haces el tú con los resultados? No, no, Ahí viene. Yo soy el presidente del club. Tú me haces una auditoría. Tú me la haces como yo quiero que me la hagas. A medida. Entonces, ojalá que... Vamos a, vamos a pensar en el proceso de evaluación si eso está bien hecho. Uh -huh. Si está bien hecho, me parece bárbaro. Si no, ya, ya va a generar dudas. Es lo mismo que una auditoría que se mande a hacer el amoroso en Cochabamba, que la mande a hacer él. No te olvides que Crespo le dejó el equipo a este. Bajo qué condiciones, no tengo idea. Nadie sabe, uh -huh. los arreglos uh -huh. Pero es así. Después, esta otra, hay otra licitación. Lo dijimos. Eh, póngala, por favor, señor director. El directorio de Strong, presidido por Héctor Montes, firmas de auditoría legalmente. Convocatoria. Auditoría, a ver, bajarle, bajarle, que es la misma o no es. Eh? No, auditoría técnica, perfecto. Convocatoria el 2 de octubre. Este es, otro. es contratación de se servicios de autoría técnica, especial y técnica, de efecto de que las, se auditen las obras civiles del complejo. Supuestamente, dicen que hay millones de sobreprecios en las obras del club. Básicamente, la piscina. O sea, es un tema que tiene que ver con la familia Salinas. ¿Y ellos ya, hicieron la piscina, y su, la piscina. en Salinas y luego su mujer, Inés Quispe, son los que han manejado el club en este tiempo. ¿Ya? O sea, eh, estas son obras civiles. Esto va desde la gestión de Cool Range, porque él hizo eh, el complejo, que se dio las paletas, hizo toda esa obra. Entonces, ya. Eh, César Salina y e Inés Quispe, que son los que han hecho las, las mejoras y las obras, canchas de tenis, canchas de paletas, gimnasio, canchas de raquet, techado piscina. ¿Eso con plata de ellos o con plata del club? Ahora seguramente va a definir esto. Porque si ellos dicen que Bueno, ellos tuvieron que poner plata del bolsillo para hacerlo, porque no había plata en la institución. ¿Pero después se la cobraron o no? Eso no lo sé, pero me imagino que sí. Entonces, por eso es que ahí eh, se argumenta que hay un sobreprecio de, de millonarios que ha dicho el Barra Brava. Entonces hay que ver. Pero si se hace bien, me parece bien, pero que no sirva para extorsionar... O sea, te llamo, mirá, que la vamos a hacer así, tan, tan, y pongámonos de acuerdo. Ojalá que eso no ocurra. Esperemos que así sea. Pero está complicada la cosa. ¿Tú tienes idea de cuánto va a demorar esto hasta que se conozcan los resultados? Hasta, hasta ah, no, no, los resultados no. Los resultados se pueden conocer a fin de año, fin de año o nunca. Claro, obviamente, obviamente. Pero en términos, digamos así, de, de procedimiento, Hasta fin de año, ¿cuánto se le supone? tomaría a una empresa auditora hacer estos trabajos? Yo no creo que mucho. Ya meses. empezaron. Pues ya, ya había, qué sé yo, gente que estaba preocupada. ¿Se acuerdan que lo tocamos aquí el sí, tema? Un recuerdo, día? recuerdo. Eh, eh, entonces, eh, estaba. Pero, veremos qué va a pasar. Ojalá Dios quiera que se pueda acomodar esto y, y para bien. De la salud mental de todos se puede hacer, ¿no? Seguro. Eh, mira, ¿querés ver la Copa Simón Bolívar, Estadio Villa, Ingenio, sí. El Alto? Sí. Eh, ahí hay otros detalles. El partido se jugó. Mira. Contalo. Nieve. Sí, estaba nevando. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el sábado. Ajá. Sábado sábado Pues yo llegué el domingo, yo vine ayer. Correcto. Me comprometí, se que que sí, a venir. Sí, sí, sí. sí. Mirá, nevó el sábado. Impresionante. Impresionante, de verdad. ¿Esto fue el, en el, qué partido fue esto? Esto fue... De, eh, de la Copa Simón Bolívar. Simón Bolívar. Fati empató 2 a 2 con Atlético Bermejo. Ajá. A Dios eh... gracias, la cancha tiene un muy buen drenaje porque es una cancha de pasto sintético. Interesante. Tiene los canales todos, listo. Parecía que estábamos jugando en Rusia. Cierto, mirá, pero mirá, qué increíble, sí. realmente fuerte, fuerte la nevada. Esto se jugó la tarde del sábado. La tarde del sábado. Usted vive aquí en La Paz y no se enteró. Sí, es verdad, es verdad. Se veía que estaba Medio. oscuro en el, sí. el, el cielo, no, en el alto, pero yo supuse que era una lluvia. Nunca me imaginé que fuese esto, ¿no? Una, Usted una va nevada. a la feria allá del alto, el día jueves, a las dos y media llega y dos minutos pone a nevar. En siete minutos se va la nieve. Impresionante. Impresionante. ¿Eh? Impresionante Mira cómo nevaba Qué increíble Bueno, Fatic que por cierto avanzó, ¿no? Está en los octavos Sí, ojalá que Va a enfrentar a Real Oruro La familia Ticona Fatic, ¿no? Los que tienen el canal y tienen otros ¿Quieren, emprendimientos ¿Quieren allá, llegar y... a la liga? No, pero hace rato que quieren. No. Pero el, el, el tener plata no significa que sepas de fútbol No, seguro, ¿Eh? seguro. Sí, eso es Lo que pasa sí, es que la, esa gente, la familia se ha rodeado de gente que no tiene idea yo soy malo, dice la gente. Uh -huh. O sea, pero soy malo, ¿por qué? Porque te digo la verdad. ¿Qué es algo al decirte? No, lo que pasa es que, que están acomodando una estructura, una forma de jugar. O sea, bueno, si querés, mentimos, no hay problema. Claro. Dime. Eh, no, decía la Simón Bolívar, justamente, ya se han definido las, las series, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Nuestro o... equipo, el Mojocoya, que fue eliminado. No pudieron. No, pero... A ver, no? Te digo Con Destroyers, sí. ¿no? Sí. Destroyers entró, pero que le empató allí. Eh, te digo lo siguiente. Tú tienes... Destroy tiene una planilla de 50 mil dólares mensuales. Yo no sé cómo la, la mantiene. Y los otros equipos tienen. Eh, Fati creo que está un 25 o 30 mil dólares mensuales. Mojocoya tiene una planilla de 15 mil dólares. No tenía apoyo de nadie. Se consiguió la plata, que se yo, para pagar sueldo hasta ayer. Está pagado. Si clasificaba, ¿de dónde va a sacar los 15? Para el otro mes. Pero no hay plata, nadie quiere dar. ¿Cuánta gente metieron el otro día en Camargo? No, el otro día. Nada. Dos mil y pico personas. ¿Y cobras qué? ¿Diez pesos? ¡La miseria. Eh, las recaudaciones no te van a alcanzar. Es de la gente que logra y que pone el dinero para hacer subsistir una institución Los mecenas. en partida de, de, de segunda de la Copa Simón Bolívar. Y vuelvo yo al mismo tema, preguntándome, ¿dónde está la plata de la televisión? Porque resulta que la televisión da un millón de dólares a la, a la Simón Bolívar. Son nueve asociaciones más la NF. Es decir, cada asociación puede cobrar 100.000 dólares. Y 100.000 que cobre la NF. Yo pregunto, ¿dónde está la plata para los clubes? Porque los clubes, si es que clasifican, les van dando de a mil dólares. Entonces, para mañana te voy a hacer un... Vamos a ponerle programa también. ¿Cuánto es lo que dan en premio? Y el resto nadie sabe cómo se lo reparten. Uh -huh. Pero la asociación de Oruro el otro día sale su presidente a quejarse de que tenía un déficit de mil bolivianos. Entonces, ¿cómo va a tener déficit si el tipo ese recibe mil dólares o no lo recibe? ¿Cómo la reparte? ¿Qué la hacen? ¿Quién se la está llevando? Hay un millón por año. Para las asociaciones. Claro, llevan dos años. Son ¿Sí? dos millones que han recibido. ¿Dónde está la plata? Porque los clubes cada vez se empobrecen. De es un equipo que tiene la familia, eh, la familia Blanco y ella lo mantiene. Por eso la planilla era 50. Imagínate, ellos pueden pagar. Apenas pasaron, apenas pasaron. Porque con el equipo que tienen, yo no sé quién se los armó ese equipo, ¿no? ¿No Pero llega? 50 mil dólares no, no, no, no más, llega. Más allá esto bueno. se van a terminar cayendo. ¿Quién crees que llega? No sé, no he visto los otros partidos ¿Sí? Generalmente no consumo mira, yo acá, partidos de... Claro, de, no, obviamente, pero mira... García Bolívar. Yo veo de los tradicionales, digamos, el Enrique Jav de Cochabamba, que se va a ver las caras con Stormers de Sucre. Ya. 24 de septiembre de Santa Cruz con García Agreda de Tarija, que ya viene intentando Apenas veces. pasó ese. ABB, que va a jugar con Libertad Gran Mamoré. No sé si ese equipo veniano o pandino. Sí, pandino. No, no. no Real Mamoré es de, de Tarija. De Gran Perú. Mamoré. Vení. Ah, Libertad, Gran Memo, Mamoré se llama. El Libertad. Bermejo, el Atlético Bermejo, que va a verse con Vaca 10. Ese Vaca 10 es el de, de Cobija. Deportivo Cervecería, creo que es Potosí. Sí, ¿no? ese entró por la ventana. ¿Y Además de... hizo jugar a un jugador que no estaba inscrito en el Come. Claro. ¿Y cuáles, cuáles son de los.? Perdió Urruo? los puntos, ¿sí? El Real Oruro. Ese equipo sí anda bien. Y Surcar, ¿no? Surcar. Surcar sí. no lo he visto, pero Real Oruro, sin tener mucho, le alcanza. Digamos. Real Oruro juega con Fátic, justamente. Sí. Se van a eliminar entre Yo los. Yo creo dos. que ahí se va a quedar fuera Fátic. O sea, ¿tú crees que va a haber un equipo orureño? Ojalá, Dios quiera. Hace falta. Sería bueno, ¿no? Sí. Sería bueno. Hace mucha falta un equipo orureño en el fútbol profesional boliviano. Bueno, veremos qué es lo que sale. ¿Cómo anduvimos con la polla? Porque ya creo que tiene cosas que hacer aquí. tenemos los resultados, por favor, rapidito. Vamos a mostrarles los resultados, cómo nos fue con la polla. Antes, antes, antes. A propósito de Diez Trongues. A propósito de Die Trongues. fíjese que Diez Trongues el viernes debió haber inscrito... A sus futbolistas en, en el. Hay un archivo que se llama Comec, que ahí tú inscribes Comet. Comec, inscribe todos los jugadores. Eh, eso está cerrado para Diestronges mientras no le pague al enfermo de cáncer. ¿Te acuerdas? Hay un enfermo de cáncer que es un jugador español ah, que okay. se ha retirado del fútbol sí, sí, porque sí. ya no puede jugar y tiene cáncer. Qué pena. Diestronges le debe 90 mil dólares y así no se apiada el barra brava de pagarle a este pobre hombre y no sé cuánto más de vida que le queda Sí, y no, sí, le sí, sí. Sí, sí. no le pagan. No le pagan a un uruguayo que nunca vino a jugar. Y esa es una deuda de doscientos y pico mil dólares que mientras no la pague, el COME va a seguir cerrado. Y esto es lo que se ha presentado una lista de buena fe uh -huh, uh -huh. para que los inscriban eh, con otro equipo, cosa que no, no se puede hacer. Uh -huh. uh -huh. Complicada la, situa Complicado Complicado. la situación. ¿Qué va a pasar con Bixter? ¿Va a seguir teniendo presidente o se van? Yo creo que la próxima semana, esta semana y la próxima semana. Se van. Sí, están ahora ya discutiendo cuánto es lo que puso el Jeskini porque quiere que le devuelvan. Porque dice que él prestó. ¿Te puedes dar cuenta? Tremendo. Terrible. Sí, bueno, tranquilo, no pasa nada. Tenemos que ah, ver la polla, tienen los. Ah, bueno, vamos a la polla. Ya. Tienen los. ¿tienen Lo los que resultados? Loco, me no hay problema. Aquí esto parece el bloqueo de las mil calles. No, no, no, no, no. no nada ¿No? que ver. No, no, nada que ver. Mira. Y que... de, hey, está de, de, de castaño oscuro ya esto, ¿no? Oye, ¿qué? El eh, sí. bloqueo. Complicado. Está bloqueada la carretera. Ya está. Sí, bueno, corta sí, la, está, ¿no ¿le está parece? Complicado, complicado el asunto. Eh, bien. Eh, Muchos empates y muy pocos goles, ¿no? Qué, sí. qué, qué pobre la fecha en cuanto a efectividad, ¿no? ¿Quién muy acertó? Pobre. ¿acertó usted eh, Real Santa otros? Cruz, Tomayapo empataron. El Deportivo había dicho que ganaba Tomayapo, nosotros dijimos que ganaba Real Santa Cruz. Perdimos Ganamos los como dos. La guerra. Guavirá, Bilsterman 1 a uno. El Deportivo dijo Guavirá, nosotros habíamos dicho estaba. Sí, Perdimos los dos. Nacional Potosí, Royal Pari. El deportivo, el deportivo dijo que ganaba, que ganaba Nacional, nosotros dijimos que ganaba Royal, por ya. tanto, un punto para el Deportivo. Aurora Palmaflor terminaron empatando 0 a 0. El Deportivo había dicho que ganaba Palmaflor, nosotros dijimos que ganaba Aurora, por perdimos tenor, los dos. Por Contreras. Tremendo. Bolívar, Independiente. El Deportivo, por Contreras, dijo que Bolívar no, empataba. No, no, no. Nosotros sabíamos lo que podía dar a <ríe> potencial el cuadro ese. <ríe> Bien, empate, habían dicho, bueno, la, la chuntaron. Nosotros dijimos la lógica que iba a ganar Bolívar, pero bueno, y ahí tuve está. que apretar al último para que no haga un gol <ríe> en los porque casi le hacen un gol al último. Cierto, ¿no? verdad. Bueno, el Always, que ganó en su visita a la de Vinto, los dos previsible. habíamos dicho que gana Always, era previsible, empatamos. Hasta aquí el Deportivo va eh, llevando la delantera 3 a 1. Siguiente partido, Strongest U de Sucre. El Deportivo dijo que era empate. Nosotros dijimos que ganaba el Tigre. Eh, casi fue empate. Punto nuestro. Casi. Eh, no existe eso. Y Oriente Petrolero Blooming. El Deportivo dijo que ganaba Blooming. Nosotros Por dijimos contrario. que ganaba Oriente. Por tanto, en la fecha 19 nos encuentra con un empate de 3 a 3. Mañana empieza la fecha 20, así que mañana sí. haremos la polla de la, de la 20. Mañana pues martes. No hay mucho donde perderse César? ¿Está claro todo? No Yo creo. Sé. Bolívar Bilster, Bilster Bolívar en realidad. Eh, mañana le gana Bolívar a Wisterman yeah. y, y al otro día no hay futbolistas porque no, no les pagan y se acabó el tema. ¿En dónde? En Cochabamba, pues. ¿En Bilster. Sí. En Wisterman. ¿Se van los jugadores? No, los jugadores van a ir a entrar a la huelga. Cuatro meses. ¿Y Más por... cinco del mes pasado ¿Y, por del qué año no... pasado. ¿Y por qué no paran antes del partido con Bolívar? Porque hay que ganarle al Bolívar. Es lo que dicen ellos. ¿Pero y el siguiente partido? No, puedes el otro día entrar en paro. Por eso digo, ¿y ese otro partido siguiente no interesa? ¿No hay que ganarlo ese otro partido? Creo que no, parece. Todos le ganan al campeón, no ¿eh? Puede ser, puede ser. ¿Y cuánta plata les deben a los jugadores? ¿Tienes un cálculo? Siete millones y medio de dólares la deuda que tiene Wisterman. ¿Pero a los jugadores? En unos que ya ni siquiera juegan hay un millón. Y en los que están ahí hay otro millón. Hasta pasado mañana no aparece esa plata. ¿de ¿Dónde, ¿no? dónde va a aparecer? Lo que sí necesitan un buen negociador, para que, pero alguien que tenga plata, ¿no? Ese señor que no tiene un mango. Ahora, quiere que le devuelvan la plata que él puso, pero falta saber qué puso. Si de la federación se si lo demostramos aquí, 800 mil dólares cobró. ¿En qué los invirtió? ¿Marcha ¿No otra auditoría? Pero es lo mismo que hacer una auditoría al otro, al amoroso. Que este dijo que le iba a hacer o no? Sí, pero ¿no has visto las imágenes que mostramos aquí el otro día? Eh, el año pasado estos estaban en una misa y su, se suponía que estos no se conocían. Y los filmamos. Y después se fueron a almorzar a comer comida chiquisaqueña. O sea que se conocían. Se conocían. O pues fue, vamos o a ir a comer. una cosa a primera vista. Nada, sí. nada. Amor a primera vista no existe. En el fútbol no. Ya. Y eso es lo que está pasando. En una institución tan bonita, ¿no?, como es Wisterman. Una pena. Una a pesar pena. de que, es el Wistermanista, que que yo no los quiero, ¿no? que los odio. Es... La gente se enoja porque uno le busca el bien. Con Oruro pasó lo mismo. Mira dónde está el equipito. Una pena. Y ahorita, ¿se hace responsable a alguien? Nadie. Ni siquiera se puede ir a hacer un reportaje, a Oruro. Porque uno no sabe cuándo van a parar los mineros. Está parado ahora. Nosotros no fuimos el sábado a Oruro porque no sabes vos si vas a ir, si vas a poder volver. Claro. Y al final, ¿qué quieren los mineros? Yo no entiendo. Pues todo el mundo habla de un artículo, pero nadie dice de qué se trata. Ni a usted lo he escuchado yo decir. Yo te explico. Si te interesa, te explico. Me interesa porque ¿cómo van a tener para el país? Es un decreto que establece que las utilidades de las empresas públicas... Ya, públicas. Las utilidades de las empresas públicas tienen que ser depositadas en el TGN parece correcto? Eh, la empresa minera Colquiri es una empresa pública, sí. que seguramente tiene utilidades, pero su circunstancia le impide que esos recursos que ellos pretenden reinvertir, etcétera para mejorar la maquinaria, me imagino yo, ¿no es cierto?, eh, esos recursos, dicen, los necesitamos para ponerla bien la mina, pero nos obligan a que la, los depositemos. Entonces, que se abrogue ese decreto, que no vaya adelante ese decreto. ¿no? El ministro les explicó y les dijo... Esto no es, eh, no, es una, no es un decreto ciego que se aplica a todos. Cada caso se va a estudiar. Hay empresas que tienen la chance de, de poner la sí. platita, como lo vienen haciendo, que Oboa, en fin, diferentes empresas públicas que aportan para, por ejemplo, el bono Juancito Pinto. Sí. Pero eh, él dice se va a estudiar caso por caso. Y si la empresa Colquiri está en una situación muy precaria, muy frágil, que no permite que sus ganancias eh, sean entregadas al TGN y sí sería necesario que las reinviertan en la misma mina, Podemos charlarlo, podemos estudiarlo, caso por caso, dice, dice el ministro. Pero claro, los mineros no confían en eso y ellos dicen, no, vamos a seguir nomás haciendo la, la Porque medida. claro, si no tenés tractores no tenés maquinaria para seguir produciendo, es normal que tú debas dejar ese dinero, ¿no? Sí, bueno, ese es un poco el escenario del, ah, del ya, conflicto. Vamos, vamos a ver qué pasa. Porque nadie sabe por qué paran. Sí, es... Pero paran. Sí, sí. Lo que pasa es que nadie explica. Dice la gente, el decreto, vos escuchás a todos los periodistas que hacen noticias y lo demás, uh -huh. el decreto tanto. Y yo qué sé cuál es el decreto. Claro, es este ¿eh? decreto justamente el que ha generado esta. Igual ahora esta y tensión. los profesores. Flor de marcha, el miércoles por dónde vamos a pasar. ¿Qué quieren los guachos? Te pregunto, de verdad. Si no te puedo preguntar a ti, a ver qué no, le voy a preguntar. Pues te, te puedo explicar. Y, y de paso, sí. toda la gente que está escuchando la radio se entera. Pues la gente no se entera. ¿De qué, qué es lo que pelea la gente? ¿Puede que sea bien o puede que sea mal? Claro. Claro, el punto es el siguiente, ¿no? Como un conflicto, un tema de un grupo de personas que puede ser muy significativo, muy importante y muy legítimo su pedido, ¿cómo termina afectando a un montón de gente? ¿no? Veíamos la semana pasada la cantidad de pasajeros que no podían Terrible. tomar la flota para volver a Santa Cruz, a Cochabamba, etc. Claro, ahí viene un poco la pregunta de siempre, ¿no? Mis derechos, ¿de dónde a dónde van? ¿Y en qué momento se cruzan con los tuyos? ¿No? Entonces, esa es la vieja, la vieja discusión. Sí, pero, pero no Juan, me dijiste nada de los profesores. De los profesores, el escalafón. ¿Escalafón? Sí. Y por eso otro, nos vamos a chupar. Otro ¿sí? día, sí, otro día te cuento. Bueno, en fin. Bueno, nos vemos, ya, Juan, pórtese pues, bueno. bien. Mañana nos vemos, ¿no? Si Dios quiere y la Virgen. Claro que sí. No me has dicho la palabra lampe, y es razonable. no, no. Yo no quiero, eh, sí. yo sé que su herida están, ¿cómo le voy a poner sal? Este equipucho ¿Qué? ya, dejó de, ah, ya. ¿Eh? No, sí. ver, dejó de ser puntero. Ah, mensaje. mensaje. Dale. No, perdón. Dejó de ser puntero. Y un segundón. Por un momento. Por un momento, espera. Boca, ¿lo viste Fue... cómo jugó? Una suerte, bárbara. Lo metieron a ese chiquito ahí al final y el chango la rompió. O sea... No solo él, cuatro juveniles entraron. Sí, tremendo, tremendo. Eso es, eso, es, eso es lo que da. ¿Pero qué? Cosa, ¿no? Qué cosa, qué impresionante. No, no para. Y no? el primer gol, ¿lo viste que hicieron alampe. Y el segundo, ni siquiera te tira, ya la mira, ¿no? No sé si la miró con cariño o no, pero la miró. A ver, vamos. Dale, mensajes. Hay mensajes, los lo trucidos Uy, mira qué foto. mira qué foto. ¿Eh? Pero, pero, tío, tío pastel, pastel, ¿cómo vamos a ir al estadio de, si en La Paz los jugadores solo nos gana paz? Correcto. Verdad. Hagan una comparación de los partidos en Santa Cruz. Es un do la muerte. Aquí juegan a pesca pesca. Con los crash de la foto, si daba gusto, cueste lo que cueste. Es verdad eso. Mira ese fondo, maravilloso, Borda, atrás de público. ¿Eh? Y las figurazas, ¿no? Ramiro no. Y, y Carlos Borja. Ramiro Castillo, Chocolatín y, y Carlos Borja. Vendíamos jugadores antes. Sí, sí, verdad. ¿Eh? Ahora es ni cierto. por kilo los vendemos los gordos e infelices, eso que tenemos. A ver, ¿tenés otro más o no? Y es verdad. ¿Ah? Así tiene que ser la cosa, sin pelo en la lengua y sin hacerse la vista gorda. Sin miedo y con verdad. Felicidades, don Juan, sigue adelante. Atentamente, Mauricio, soldado. Ese debe ser algún primo mío. Sí, bueno. sí Sí, seguro. Soldán rima con Juan. ¿Hay y, algún otro? Ah, y con no, con gringo no, no gringo. No, nada que ver. A mí solo insultos. Pues usted se lo ha ganado, seguramente. Es verdad. Hechos ¿No? los méritos respectivos. Bueno, Juan, ¿nos reencontramos mañana? Si sí, Dios quiere la Virgen. Que estés muy bien. Cuídate Igual mucho. usted. Que tenga ¿Bien? mucha sintonía. La gente en la radio lo escucha. ¿Sí? ¿Eh? ¿Escucha? Sí. Me he venido con un par de. Creo eh... que yo tomo taxi cuando sí. lo vengo caminando. Ya. Yeah. Yo soy proletariado. Entonces, eh, escucha la radio. Mira, les mandamos un saludo. Entonces... Sí, Manner, un saludo pero, a todos pero... aquellos del automotor que se ven perjudicados por estas marchas de infelices que tienen el pueblo parado. Listo. Ya está. Al diálogo. Sería. sería. ¿Y lo de Santa Cruz? Lo de Santa Cruz. Sí. ¿Qué parte? Lo del estadio. ¿Cómo te cayó? No, pero hay no. algunos que salen a decir ahora que el clásico de Santa Cruz es mejor que el de Boca. Yo creo que se han fumado algo. No, bueno, tampoco exageremos, pero... pero que... a ser famosos, así como te acuerdas que dijiste famoso vos, ¿eh? <risa> diciendo que, <risa> que, que... No, no, ¿qué no. ¿Qué las haces famoso? No, no, el punto es el siguiente, que... O sea, hablemos una tontería, no nos hacemos famosos. La, las cosas por su nombre, ¿no? ¿Cierto? Las cosas por su nombre, hay que decirlo. Decir, pero no, ¿no tienen futbolistas. ...eso es lo curioso... ¿no? El, ...el clásico es fantástico... ...y no tienen futbolista. ...eso es lo increíble... ¿no? ¿Eh? ...mira, y así es la vida... ...hacen, mira... ...viste la manera de congregar gente... ...ese día... ...no te hagas loco... ...¿eh?... <risa> ...sí... ...el cabildo... ...sí... ...no tienen dirigente... ...me van a sacar... ...me van a dar con un fierro... ...pero la verdad... Llenan el estadio y no tienen futbolista. Hacen un cabildo monstruoso y no tienen dirigente. Claro, dirigentes. claro llenan, Nacionales. El le, llegan el le, llenan el estadio para ver un show que no tiene un cantante, porque ese, Eso. ese es un muerto. Y al otro lado, Ajá. igual. Es increíble, ¿no? Pero bueno. Ahora lo que sí no puedes negar la pujanza del empresariado son los capos. Sí, son bueno. los cracks. ¿Cuánto voy a vivir allá? <risa> Tú ya estás, ¿no? No, yo me resisto. ¿Sí? Si Dios quiere la Virgen me quedo 10 años más aquí. Bueno, muy bien. Te... ¿Quién te va a aguantar. ¡Chao! <risa> Señoras, señores, pasó Juan Pastén. Estamos a segundos nada más de las 11 de la mañana.